Entonces ya vamos a empezar entonces, como él mismo lo dice, ¿no? Nos emocionamos aquí, nos vamos hasta Buen rato hablando de diferentes cosas, pero vamos a entrar al tema por el cual hemos venido el día de hoy. Como tal, son los 7 trucos que todo el debe saber, que todo el necesita. Entonces, Dina no, Chepe, tú, como tal, coméntanos cómo vamos a desarrollar esta parte de los 7 trucos. Los test o pruebas son algo muy importante para el desarrollo y la programación. Pero muchos de ustedes dirán, yo no puedo testear ahorita mi código, mis proyectos, porque no tengo alguien que lo juegue o, o, o un humano para estar probándolo. Yo no quiero probarlo. Primero, un test no es solamente venir a probar el producto final o ya terminado, que muchos pueden creer que es así. Un test es para confirmar que las funciones o el comportamiento de tu código siga trabajando como tú crees que debería trabajar, que es muy diferente. Estamos muy mal acostumbrados, mucho cuando hablo, que cuando oyen crea ah, crea test, es que va a buscar a alguien que pruebe tu código, a ver si, si, si le funciona bien, si le gusta. Eso sí es importante y también una de las partes de los test, pero no es la única. Y en muchas series o muchas películas, mucha gente cree que esa es la única parte que hay que hacer test. Voy a enseñarles ahorita unas partes de código y cómo ustedes pueden empezar a hacer los tests para que vean, ah, de esta manera se hace test. Sí, la he cagado todo ese tiempo. Y yo también llevo como un año dos años haciendo test y de año hubiera empezado. Ya fuera un máster en hacer test de mi propio código para evitar problemas y tiempo. Porque le voy a decir algo rápido. Ustedes están perdiendo tiempo por no probar su código en este momento. Ahora, déjenme mostrarle un test o algún fundamento. Ahorita ven mi pantalla de mi computadora. Tengo aquí un código de mis proyectos. Tengo una función aquí que se llama funciones archivos. Esto está hecho en Python. Ya les voy a mostrar también cómo hacer test de su sitio web. Y cualquier lenguaje, no me importa cuál esté trabajando Se puede hacer test Porque no hay, no hay excusas con respecto a esto Les voy a mostrar ahorita Que es posible con cualquiera les Voy a mostrar con Python, les voy a mostrar que también se puede Con Arduino, que se puede con Javascript Que se puede con cualquier sistema Pero hagamos una función para poder Demostrar cómo se hace ya con los pies En la tierra, con código, ensuciémonos Las manos Aquí tengo una función que lo que hace Es que me devuelve una ruta me devuelve dónde está mi archivo de configuración. Tengo funciones para borrar. Este es mi mi, mi, mi funciones que utilizo un montón de veces para borrar archivos, para leer archivos, para escribir en archivos. Qué cosas que hacemos muy seguido cuando estamos trabajando y desarrollando. Por lo cual, tal vez tú lo hagas. Y ahora si creo funciones tan triviales que hacen leer, borrar, cómo hago para probarlo? Depende de tu lenguaje, ya, ten, ya existen herramientas para poder hacer test o unit testing. Una de las formas que se pueden hacer. Yo les voy a ahorita que creé un archivo llamado test.python, que ven acá, que es para hacer test. Aquí este test.python. Tengo una, fun, una librería que es especializada para crear test, que se llama unit testing. Importo mi librería, que se llama mi librería.funcionesarchivo. E importo todas las funciones porque todas las voy a ir probando y creo un objeto para poder hacer testing. Eso depende de cada lenguaje, no se preocupen por ver eso. Y si quieren aprender de eso, por favor, pónganme ahorita en el chat y en los comentarios y puedo hacer un video especificando cómo hacer testing de Python. Hoy yo solo quiero que ustedes sepan que esto existe, porque gente, mucha gente no sabe. Yo también iba en esa lista. Si ven acá, creo una nueva, una función. Cada función que ven acá, cada implementación lo que va a hacer es probar una cosa. Porque hago pruebas una por una para así probar. Funciona esta, funciona esta. Y si llega a fallar alguna o cambia comportamiento, yo puedo saber automáticamente: ah, mi código no funciona. ¿Cuándo van a hacer las pruebas? Cada vez que compilan, pueden hacer una prueba. Compilan y al mismo tiempo pueden hacer que la línea ejecute para confirmar que el código funciona. También podemos hacer otras formas que lo voy a un momento. Pero ahorita veamos ah, el test que quería mostrarle Aquí dice: el de preguntar el folder. Mira. ¿Me devuelve el folder correctamente como yo esperaría que me lo devuelva? Para eso hago, mira, confirma que esta función, obtener folder, sea lo mismo que esta stream. Si no, aquí yo puse, o hice hard coding para poner lo que yo aquí necesito y puse la función que devuelve. Y aquí yo estoy confirmando que A sea B. Si fuera una operación matemática, sería como decir, mira, confirma que la suma funciona. Una suma es trivial, ¿verdad? pero podemos hacer que sea 3 más 2, sea 5 y podemos decir mira 3 más 2 es 5 sí funciona bien pero chepe para qué quiero yo vigilar que devuelve un una string ustedes tal vez no hagan un código para ustedes tal vez tengan desarrollando para otros creadores de proyectos por lo cual es muy posible que ustedes creen código que otra gente va a utilizar y cada vez que alguien puede utilizar un código hay posibilidades de que queramos golpearlo porque se equivocan. Usan otra función y le mandan un número y nosotros esperamos un texto. Usan otra función donde nosotros esperamos que nos manden un arreglo y mandan una tupla o mandan algo que no queremos. No, nosotros podemos confirmar que los, el test funciona para todas esas opciones. Déjenme mostrarle acá. Aquí estoy yo para... Busquemos ahorita para salvar. Quiero ver salvar. Que salvar es más entendible. Bueno, queremos vamos a salvar. Vamos a ver, salvar, salvar. TEST, función archivos TEST, SALVAR. Este es salvar. Ahí está. Esta función lo que hace es prueba la función de salvar. Que va salvando uno por uno y lee de nuevo. Y después confirma que lo que se salvó regresó correctamente. Y aquí le doy yo las opciones que deben hacer. Le mando un entero, un positivo, un negativo, un decimal, el valor none, true, false y también mando un string. Así yo puedo confirmar que mi función funciona con todos esos tipos de valores potenciales. Y también puedo yo confirmar que si yo mando algo que no está en mi lista, a lo que yo no esperara, que debe fallar, ¿verdad? Si yo mando una tupla, mi función no espera una tupla, por lo cual puedo confirmar, ah, cuando es una no tupla, está bien. Sé que estoy repitiendo mucho a mi persona, pero la cosa es que cuando ustedes crean funciones, ustedes programan, están pegando en ese momento, pero en el futuro tal vez la modifiquen y la función debe de comportarse de manera como ustedes esperan o consideran. Y haciendo estos tipos de test, pueden ustedes automatizar y estar seguros de que no tengan problemas de desarrollo. Aquí acabo de ejecutar yo mi test. Le dije yo Python 3, ejecuté el archivo como fuera un archivo. Y me dice que 7, aquí los 7, corrieron correctamente, se tardó 7 segundos. Y no sé que esas funciones que yo escribí, aunque siga por mando, que siguen entrando de manera correcta. Bueno, eso funciona para un Python, que Python solo son funciones. ¿Cómo podemos hacer test, digamos, para una página web? Quiero confirmar que mi sitio, cuando no JS, con Jekylls o algún sitio, se genere correctamente. Yo ahorita tengo un test que trabajo para poder hacer algo similar para confirmar que, que mi sitio está de manera correcta. Aquí tengo un test, donde está? Que lo que hago yo es confirmar que los links internos están correctos. Que algo que ustedes pueden decir... A mí, tengo un montón de links internos rotos. No, yo cada vez antes de subir mi sitio web anoche de promoción que es mi sitio, mi página web como dijo Deb hace un rato confirma que está bien, ¿verdad? Si no aquí pueden ver que tengo un test que hice una herramienta especial que haga una prueba a mi sitio y le digo dónde fue compilado, no, um, cómo se llaman los frameworks de JavaScript que son más modernos ahorita que a la gente le encanta. Deb, me ayudas. ¿Cómo se llama el framework ahorita que es basado en JavaScript? angular real gracias angular real y View te generan un sitio estático local en tu computadora y no tú les puedes pasar esta herramienta a tu sitio y así ver si están links rotos si te falta algún link si cosas interesantes no este puedo pasar mi test a mi sitio web y chequear un montón de cosas digamos si él el, tiene si el link roto si el html está bien escrito que no ignore estas cosas y ahorita voy a ejecutarlo yo yo aquí estoy corriendo con jecles voy a hacer mi jekles Ahí está empezando a trabajar, va a crear un sitio web. Ahorita voy a entrar al sitio web para mostrarles cómo se ve. Lo que quiero crear yo ahorita claro es que ustedes deben crear test. Sin importar en qué lenguaje pueden estar trabajando, con quién estén trabajando, estén solos o acompañados. Siempre creen test. Ahora, pregunta en el chat. Aquí lo estoy vigilando. En el chat no importa cuál. Ustedes crean test ahorita. Y si lo hacen, díganme de qué. ¿Dev? ¿Cómo te va, amigo? ¡Qué cuenta. maje! ¿Cuántos test has hecho esta semana? Bueno, ahí sí me agarras un poco desprevenida porque test... No, no, no testear mucho, la verdad. Pero sí me interesa, el, por ejemplo, a, a, a utilizar un poco de... De... Creo yo... Debuguear no es lo mismo que testear, no, entonces... No, no. Debuggear es buscar errores en tu código. Testear es crear cosas para poder probar que tu código te comporte como tú crees en el futuro y que la gente cuando lo utilice no falle. Yo, yo sé, yo también era ignorante. Todos somos al principio como no necesitamos probar más. Si no, aquí tengo mi sitio web, que está es una versión local que estoy trabajando yo en este momento. Como pueden ver, ahí estoy viendo mi código, mi página. Y si yo vengo ahorita, voy a pasar mi herramienta para poder probar. Le doy Enter y empieza a probar todos los tests para confirmar que todo está bien. Y me va a regañar si alguna parte de mi sitio está roto. Voy ahorita a probar para que ustedes vean que funciona. Y después voy a romper mi sitio actualmente para generar. El día que todo estuvo bien, voy a ir a romper mi sitio en pedacitos. De un momento. Sé cómo romperlo fácilmente. Le voy a meter un tag que no, estoy, no, usa, no existe la página. Voy a poner aquí. Uh, super, pollo. super pollo. Esto es un tag de mi video. No existe el video de Super pollo. Le voy a salvar. Control S. Te va a regenerar el sitio web. De momento que tarda unos cuantos segundos en generarse. Y me estoy haciendo eso. Pero che, yo soy un huevón. Bueno, yo también soy un huevón, no te preocupes. También me da hueva y también intento hacer esto más fácil. Si no, pueden poner sus tests en su GitHub automático. Cada vez que ustedes suben código a GitHub, que les pase un examen a su código. Así están ustedes seguros que cuando en producción su cliente le funciona todo bien. Que lo último quieren ustedes es que falle y sea mandado a producción, ¿verdad? Si no, aquí pueden ver. Que mi código a veces falla. Aquí pueden ver que falló. Vemos que falló. Me dice que falló la compilación y verificación. Sino aquí la herramienta que yo también tengo local. La puedo subir a GitHub y hacerle un script para que automáticamente testee. Digo que reacciones no existían. Y si hago ahorita la prueba de nuevo en mi computadora, creé el superpollo, ¿verdad? Me dice que el superpollo no existe en mi sitio. Que no he creado esa página para referenciarla internamente. Si no, ya va a pasar un momento por ahí y me va a decir que Superpodio no existe. Mira, ahí dice superpollo no existe. ¿Y en qué lugar? En esta parte del sitio que es extra. Y lo voy a hacer, disculpa, voy a hacer zoom. Que es extra. La día del internet. Dice que falló la compilación. Y si yo subiera mi código en este momento, también puedo verificar. Y lo bueno con esto. A un extra. Pueden verificar quién de su, de su equipo sube el código que falla. Cada vez que sube, pueden hacer un test para verificar todo. Sin tener que ustedes mismos ir a verificar. Como... Tengo que bajar el código, ver si todo funciona. No automatizan las pruebas y cuando ya vienen su cliente ya puedes ver aquí en el cuello. ¿Quién subió el video? ¿Quién subió el código el sábado? Dev, a la grandísima. Dev, ¿quién subió? Dev lo subió. Uh -huh. Si no, solo para resumir este punto que yo sé que estoy tirándole mucho, test, hagan test, investiguen cómo hacer test. Es algo muy importante. Da mucho cansancio, pero te va a ayudar un montón en tu vida. Y como desarrollador vas a parecer más profesional. Y si llegas a pedir un trabajo sabiendo cómo testear tu propio desarrollo, es importante que lo hagas. Incluso para la gente que, como mi, mi comunidad de Arduino, hay forma de testear Arduino automáticamente. Existe Arduino CLI. Por lo cual, podés no. automatizar que tu código sea compilable y para qué plataforma quieres compilarlo. Porque no hay, no, okay. no hay que me digan ustedes, no se pueden los míos. No, Dios mío. Ustedes no han investigado. te lo siento por ser tan descarado. <risas> Ese es el número Autopiratería. Digan sí a la piratería. De, ya me van a expulsar de eso. No, no, no, no, no. Acaban no, no. acaba de darme permiso de, de transmitir en Twitch, cancelar. diciendo no, no, no, no, no, no, no, no, no cancelan. No cancela, Aquí no, no hacemos eso Aquí no hacemos eso como Wakanda Aquí no hacemos eso Aquí no hacemos No. eso. No, no. Piratieres, bueno La cosa es que muchos de ustedes desarrollan proyectos similares que repiten mucho Y yo estoy seguro que ustedes van a programar Si son programadores web 1500 botones bonitos con que haga clic y le haga un corazoncito Y si son programadores de Arduino van a hacer un montón de veces el chip register para sacar información Y si hacen cosas de Python, leer, guardar archivos esa cosa la van a repetir un montón de veces. Créanmelo. Yo llevo como todos mis proyectos. Me tocaba implementar, leer archivos, escribir archivos, guardar archivos, navegar archivos, ver que el archivo tiene un archivo dentro de un archivo. ¿Cómo evitar eso? Uno es tener un folder con todos nuestros proyectos que usamos múltiples veces. Pero eso no es un truco. ¿verdad? Y estos son trucos. ¿Cómo hacemos esto más automático? Si usted usan GitHub, que deberían utilizarlo, y si no saben, voy a ser descarado. Sí, soy descarado. Sí, soy descarado. Me han pepino esta altura del partido. Ya, les paso mi curso básico de Git. Ah, ¿Le recomiendo que lo aprendan. Si sí, no, con Git pueden ustedes versionar y llevar su código o sus proyectos, ¿verdad? Pueden usar un Git dentro de otro Git para hacer una versión del Git. What? Ya sé, me acabo de trabar la lengua de solo haciendo esas cosas. También creo que lo dije feo. ¿Qué les quiero contar? Porque eso está raro, ¿verdad? Un Git dentro de un Git. Sí, un, ¿Un Git dentro de un Git. ¿Sí? ¿Qué me estás contando, Chepe? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que un Git dentro de un Git? <ríe> Yo sé, mae. ¿eh? Un Git dentro de un Git se llama Git módulo Git módulos te permite tener un repositorio dentro de otro repositorio como una librerías. Eso te permite a ti tener un repositorio donde tú tengas un proyecto que digamos la librería que estoy contando para abrir archivo, leer archivo en mi ejemplo, y que tu, tus proyectos que usan esa librería lo clonen a él y todos tengan la misma versión al mismo tiempo. Digamos, un, ah, voy a agregar una función a mi leer archivos que confirma que el archivo está vivo. ¿verdad? Actualizas en un solo repositorio y en todos tus proyectos que estás trabajando esa librería se actualiza automáticamente. Y no tienes que ir proyecto por proyecto. Me decías algo de eso. ¿Verdad que está genial? Sí. Aluciné vale, sí un poco porque sí tengo varios proyectos hoy en los cuales podría aplicar lo que estás diciendo. ¿eh? Sí. No, en vez de ir proyecto por proyecto, tú lo no actualizas uno y todos se vienen actualizando. Y cada uno puede ver qué versión están utilizando. Y puedes optimizar tu tiempo porque tu tiempo es muy caro. No vas a gastar... 30 horas para volver a hacer todos los clientes los mismos, en vez de poder tener más clientes. Deben mostrarles un ejemplo real, porque dicen, capaz están mintiendo, no? no confío en ese chepe. Tienen muchos fondos raros ahí. Ahora, aquí pueden ver ahorita el repositorio que yo les acabo de mostrar en el punto anterior de cómo hacer unit testing, que se llama mi librerías. Descaradamente le puse así, porque son librerías que uso para todos mis proyectos. Para mi sistema de macros, para mi sistema de, de control de, de, de YouTube. Que tengo funciones triviales para mí, ¿verdad? Uh, Estas esta funciones que tengo aquí son leer archivos, teleras, login y mqt. Como se dan cuenta, yo uso mqt por todos lados. Y este y este, GIF, o este repositorio, lo utilizan otros otro repositorios como submódulo. Y si voy ahorita al sitio web donde está ese módulo, aquí pueden ver que tenemos la versión 0.3f, ¿verdad? Pueden ver ahí. Yo ahorita voy a ir a mi repositorio, sino el gato usa esta librería como librería. Y si yo veo el, fold, el folder que es de, su, de, de la librería, no aparece un folder a la par, aparece un número. O por amor de Dios, ¿qué es esto? Ven acá. Mira que esta librería no está dentro de acá. Es una subversión que apunta a repositorio que está al otro lado. Y que está apuntando actualmente a la el, el commit o la confirmación y si hago clic aquí me volvió a mi librerías voy a regresar estaba yo en el repositorio del gato y dentro de mi GitHub, como digo si le interesa que explique mejor esto en un vídeo decente vaya a ver mi canal de youtube voy a hacer un vídeo eventualmente aquí en su módulo y digo yo cuál es la dirección de su módulo y dónde lo voy a pegar porque no, tampoco no quiero pegarlo en cualquier lado pero esta librería tiene que estar en cal, este folder porque puedo decir yo en qué ruta quiero que se clone o se guarde su módulo dentro de mi proyecto para tener un git dentro de un git? Porque sí, en su propio código. No, pero sería reutilice. No, no, pirate. Reutilice su propio código, ¿no? No, pero qué interesante ¿eh? y, y yo que yo voy trabajando como. Ah, mira, ¿qué pregunta si es que eso implica un doble commit? Vamos a ver, alguien quiere, ya, ya, ya le gustó la idea, espérate, ¿cómo, ¿cómo quién, cómo dónde? ¿Qué pasó aquí? Veamos ahorita si quieren un submódulo dentro, sub dentro de Visual Studio Code. Creo que sería muy buena idea verlo cómo se ve eso, ¿verdad? Voy a abrir ahorita el gato. Voy a abrir el gato de momento. ¿Dónde tengo el gato? Porque pues yo tenía, el gato siempre está abierto. O de punto. Si no, aquí ven Visual Studio Code. Ven a la, a la izquierda lo de, lo de Git. Aquí arriba ven el Git del de gato y aquí abajo ven el Git. Como Visual Studio Code se da cuenta que hay un, hay un submódulo que te quita el submódulo. ¿Y cuál versión de submódulo está también ahorita? Porque son dos repositorios diferentes dentro uno del otro. Porque no ocupas darle doble commit, ¿verdad? Lo único que necesitas es decir, mira, ahorita quiero actualizar, porque tal vez subas una versión nueva de tus librerías al, al repositorio, pero aún no quieres actualizarla, ¿verdad? Y no tú decís cuándo bajarla. Es lo único que puedes mantener. Es súper útil, aunque es un poquito confuso al principio cuando estás empezando a utilizarlo, eso te lo voy a decir. Y ese video va a ser de lo avanzado. En mi curso de Git aún no he llegado a ese nivel, pero voy a hacerlo. Pero recomiendo yo, si nunca han usado Git, que vayan a la serie de Git que está en la descripción y ahí en, la, en el chat, no sé dónde lo puse, por ahí. Y mi video de Git es el número uno de Windows. No sé cómo terminé ahí, ni uso Windows. <risa> Explica mejor a alguien de Linux a usar Windows que los mismos de Windows en YouTube. La man. documentación es tu amiga. Muchos de nosotros sabemos que, que muchos YouTubeamos, buscamos en Google cómo se hace tal cosa, cómo se hace aquello. Y muchas veces no existe esa solución en Internet, gente. Se lo voy a decir. Yo hago videos que intentan ayudar. El problema es que eso ya lo sabía, che, no es un truco. La comparación con el anterior esta cosa es bajera. Bueno, déjeme dar una explicación de cómo pueden documentar y tener la documentación a la mano siempre. Que es algo que a muchos nos cuesta. Porque la cosa es que nosotros estamos documentando y tal vez tenemos mal internet, nos vamos a la playa. Gente que va a la playa, yo no estoy en esa lista. <risa> o vamos con la novia y no estamos sin internet. Si no, yo estuve trabajando ahorita en un proyecto para automatizar que el ingeniero Juan me pueda a, decir si estamos grabando. Creo que Juan en este momento no es editor, porque lo poner yo? Grabando. Si ahorita lo doy grabando aquí en YouTube, Juan aún no puedes, pero ahí me acordaré la próxima semana, date permiso. Y le doy aquí, Enter. En un momento me va a preguntar... me Carlos pregunta si están grabando. ¿Lo oyeron? ¿Sí? Si no, el, el chat de YouTube puede preguntarme si estoy grabando. Para confirmar que me esté grabando. La cosa es que, como oyeron esa voz, busqué una, una librería para hacer eso. Como cualquiera en internet, googleé yo. Me gusta a mí leer la documentación oficial en la medida posible. Pero muchas veces yo estoy sin internet. Aquí podemos montar la documentación. Muchos sitios, incluyendo este, que es muy buena idea, te ponen documentación aquí en la mano. Tú puedes descargarla. Y está genial. Aún no has dicho el truco, chepe. ¿Qué pasó acá? Me siento engañado. Me mentiste. Quiero mi dinero vuelta. Mi entrada, mi entrada, señor, mi entrada no, Lo que voy a hacer ahorita es, supongamos que no tengo internet, voy ahorita a descargar el sitio web entero. Mecadir, voy a crear la carpeta pollo. Voy a, ven ahí, en mecadir, pollo, le voy a dar CD, pollo. Pollo, no hay nada dentro del pollo, no, no, no hay ni un pollo bajo la manga. Y les y le voy a, a, a hacer un comando que pueden hacer en Mac, en Windows y en Linux. En Mac tienen que instalarlo extra. Y en Windows pueden instalar también el batch de Linux para poder hacerlo. Voy a usar una herramienta llamada WGET Que WGET te deja bajar a archivos o pasar de un lado a otro información Y también se puede hacer este mini exploit que voy a hacer en este momento El exploit es WGET-R-NP-K y el sitio web que quieren descargar Recomiendo que hagan esto solamente con sitio web de documentación Si lo usan mal este poder no es mi culpa ¡Vuelvo a repetir! Esperen ¡No es mi culpa que hagan con esto! Y le voy a dar Enter y miren ahorita, espera, no me, no, miren ahorita todo, estoy descargando el sitio web entero. Digo entero. Voy a abrir Nemo para abrir ahorita mi folder. Ahí está el folder abierto. El folder tiene el nombre del, del, del, de la carpeta. Está archivo. entremos acá. Oh, mira, hay un bot aquí. Está en inglés. Aquí está la carpeta. Y vemos aquí Index. Oh, abrimos Index. Ya les pego el, el chat, el, el, el, y ven acá. Que estoy en, espera acá. Pleca los pleca pollo. Y este sitio web. Ah, solo una copia de la primera página. No puede servir los links. Funcionan los links. Oh, my God. Wow. Sí, tengo toda la documentación en mi, mi, mi computadora ahorita para que irme a la playa y programar tranquilamente. Yo cuando voy a algún lugar que sé que no tengo internet... Descargo toda la documentación De todas las aplicaciones Que voy a utilizar Y así puedo trabajar Y leer toda la información Cuando estoy trabajando Como digo La documentación es tu amiga Descarga las que tenés automáticas Tienes toda la mano Y así puedes trabajarla Les voy a pegar el comando Y como digo Usen ese comando Con respeto Yo sé que se, como, Pueden bajar un sitio web entero Y algunas páginas bloquean Para ese comando No funciona específicamente <risa> Creo que mi página web La pueden descargar así también Si quieren invadir Todo mi sitio web Noche de promoción Como menciono La documentación es tu amiga Y deberías tenerla Yo considero que copiar es bueno Y tu profesor te miente Cuando te que no. La cosa eso ya sabemos todos, ¿verdad? Yo creo que todos ya saben que googleamos. Creo que Dev nunca ha googleado una pregunta. Es un creador genial que no necesita hacer las cosas. Por no, quedé retratado. Ya, ya nos exhibiste, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Te voy a decir un, se te voy a decir un secreto. A tu cliente no le importa dónde puto saque el código más. Luego así decir mala palabra. No le importa dónde se que si lo fuiste a copiar a tu amigo más, a tu cuñado, si lo robaste a un niño más, no le importa. Él te da a pagar sin importar. La cosa es cómo podemos buscar algo que no está en Google. ¿Cómo? ¿Cómo googleo algo? La cosa es que tal vez tú tengas una función que no encontré cómo se utiliza o no sabes cómo implementarla o cómo nalgas alguien la puede utilizar o ejemplos de código, porque tal vez tú con un ejemplo de código de alguien puedas poder empezar a programar de manera correcta, bro. Porque el problema es que tú tal vez me falta algo, pero pues no sé qué es, verdad. pero tú no sabes ni cómo preguntárselo Google, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Y nuestra carrera básicamente es experto de Google, ¿verdad? Aquí les muestro un código para que mostrar cómo se haría esto. Pueden ver aquí que dice uh, una función de Python, ¿verdad? Para lo, el sistema de voz que tengo ahorita. Lo voy a copiar. Me voy a ir a GitHub y voy a buscar aquí en el buscador. Le doy aquí la exact y busco en todo GitHub. Busco en todo GitHub. Y aquí en la par... A bajo repositorio aparece código. Por lo cual ustedes pueden buscar esa función que no aparece documentación por ningún lado. Y aquí tengo gente que ha usado esa misma función que yo no tengo ni idea cómo funciona. Y tal vez puedo encontrar gente que ya encontró cómo hacerla funcionar. Que muchos de ustedes yo sé que no saben cómo hacer funcionar una función. Y están como, puta, esta función no me funciona, este atributo especial, esta cosa rara que tienen por ahí, ¿cómo hago que funcione? Así la buscan. Y si quieren buscar un lenguaje, pueden poner ahí, digamos, esta función de Python. Quiero ver los códigos de Python. Y toda esta gente ha subido código a GitHub. Y esto me ha salvado las nalgas un montón de veces. Porque a veces yo estoy con una función toda rara que no sé ni cómo funciona. Vuelvo a repetir, es súper trivial. Peguen la función que necesitan en el buscador de, de, de GitHub. Y den enter y les va a encontrar muchos proyectos que ya tienen la función que ustedes no saben cómo se usa. Por más rara que sea esa función, va a encontrar alguien más que utiliza. Y yo he encontrado funciones que ni, ni Google me dice. <risa> oh, wow. No, ya con eso creo que... Creo que no es ni para como la anterior, pero sí es muy útil, como lo dijiste. No, más en, desesper en desesperación. En desesperación, cuando estás con un cliente y necesitas una función rara que nunca está, nadie la ha usado. O no, yo. Tú supones que nadie. Así la puede encontrar. En dos clics la encuentras. Y también puede encontrar cómo la usan. Tal vez alguien la usa y le aumenta un, un atributo que tú no le has aumentado Ni sabías que tenía que poner atributos Porque tú solo buscas tu error No buscas el error del, del compañero <risa> Crea tu portafolio Pero ya <risa> Ay no No me lo ¿ok? Pues es que no le apuras si estás jugando no, es que yo estoy viendo ahí que está el papel Chepe, un portafolio, ¿para qué? Voy empezando mi carrera Sí Ahorita es el mejor momento En la hora, no mañana ni el, ni el viernes un portafolio te puede conseguir clientes potenciales que no tienes ahorita en el futuro. Tus proyectos son aburridos. ¿Qué? También los míos. Pero para tu no saben que son aburridos. Son aburridos para tus colegas, que son especialistas en tecnología. Tu cliente no es especialista, no sabe ni, que, ni qué papá es. Si pones calculadora, te vas estás usando una calculadora. Yo uso esa en mi celular. Empieza a crear un portafolio con tus proyectos aburridos y empieza a documentarlo con fotos, con tu código. Y empieza a poner internet, incluso si puedes, compra tu dominio con tu nombre. Digamos Chepe Carlos, digamos Dev, digamos todos esos nombres para que puedas sacarlo El dominio es relativamente barato, digamos 6 o 8 dólares al año, incluso en otros lugares puedes conseguir barato. Pero me van a decir, puta Chepe, el hosting, el hosting es caro. Sí, hay lugares que son caros, que son levantados, pero por un portafolio, puedes buscar lugares gratis. Pero Chepe, los lugares gratis son feos, te ponen ahí publicidad sucia y tus clientes van a decir que no son fino Sí, tienes razón, no tengo que poner que eso es fino. Te te doy la solución, no pagues por dominio y usa un dominio, un hosting gratis que se llama GitHub Page o GitHub Páginas, GitHub Páginas te da hosting gratuito de páginas web estáticas y procesadas o creadas internamente mi sitio no lo pago gente no lo pago, si alguno de ustedes de mi canal han entrado noche de que es mi sitio web donde yo tengo todos mis tutoriales, tengo mi código, pueden bajar mi código, voy a buscar un tutorial con código para mostrar también, tengo un sistema de descarga tengo un sistema para tags, este sitio también en mi canal de YouTube Que después se lo voy a mostrar Si no, yo no pago nada por esto Bueno, pago 6 dólares al año Que es el dominio Que cuando ya tenga dinero Y tenga clientes Puedo generar un sitio más interesante Y nosotros lo que ven acá tengo aquí, le puedo dar descargar y me genera una página web bonita, me lo comprime automáticamente y me vuelve ya el zip. Y automáticamente el mismo se genera. Y no iba a venir el zip. Aquí tiene el zip, está creando. Bueno, ahí lo va a el zip. Ahí está el zip bonito. No, ¿Qué es esto de GitHub Page? GitHub Page es que tu repositorio de GitHub puede transformarlo en una página web y, pon y subir ahí tu HTML, ya sea que tú mismo lo generes HTML plano o que tú utilices un generador de, de HTML. Hay un montón de sistemas que generan html estático que está muy de moda ahorita porque lo estático es mucho más rápido de crear y más fácil de mantener y los servidores son más baratos por lo cual tú puedes hacer lo mismo con este recomiendo que entren en a este sitio o poner el link ahorita en el chat y en la descripción para utilizarlo te recomiendo mucho súper genial y les voy a mostrar cuál uso yo que se llama jekyll no sé cómo se llama pero a esta altura creo que se dice así jekyll te permite agarrar html no agarrar un formato una como plantilla y que él mismo compile el sitio web. Y GitHub te permite utilizar él. Por lo cual, cada vez que yo subo al sitio, o hago un push, o empujo mi código a GitHub, te genera automáticamente la página. Con todas las reglas que he dicho yo. Que genera los links internos, que genera esta cosa, que genera aquello. Sino aquí pueden ver cómo se crea un sitio web vacío. Pueden ver que GitHub también lo apoya. Pueden ver documentación. Hay muchas páginas bien cool, bien geniales que pueden que existen y pueden trabajar no hay excusas para no crear mi portafolio y aquí pueden ver yo tengo a la voy a hacer una plantilla de mi Jeco, que existe buena noche de formación aquí lo pueden ver a la par mía aquí pueden ver que agarró navigation hice aquí el html como vengo aquí otra página sino lo único que hace este sitio es agarrar todo mi código y generarlo en base a las reglas que tengo yo yo tengo ahorita que cada tutorial tiene este formato que es un formato súper plano que es un md y se genera automáticamente con el título, el ID del video, la página y todo esto. Y no, yo no tengo ni, ni usar WordPress y modificar que a uno le cansa un poquito. Si no, yo solo genero este código plano sucio y él me genera todo el sitio web de manera decente. Y el que vieron hace un rato es el que levanté yo, verdad que generé o compilé mi página web. Yo sé que es aburrido tener un portafolio, pero cuando necesitan el portafolio no es aburrido más. Porque es el momento que necesitan el dinero. Háganlo ya. Y tienen portafolios... Ah, mándenlo ahorita. Me gustaría ver cómo se ven los portafolios para poder abrirlos. <risa> tú tienes clientes, pero los clientes pagan bien por tu tiempo. ¿Por qué no sos clientes de ti mismo? ¿Por qué no pagas bien por tu propio tiempo? Te es tu propio cliente? ¿Qué? ¿Qué es ser tu propio cliente? The fuck? Cuando tú lees trabajas a tus clientes, tú le haces la vida fácil a tus clientes para que ellos hagan sus cosas más rápido. Porque tú no desarrollas proyectos para que tu vida sea más fácil. Tú eres programador. Básicamente haces eso más. ¿Por qué no se lo haces también a ti? Les voy a enseñar mis proyectos que yo he creado No para alguien más Para mí Para programar y para desarrollar más rápido Hay cosas triviales que tú haces todos los días Que podrías automatizar Y como sos programador Adivina quién demonios lo hace Lo hacemos nosotros nosotros automatizamos. Me puedo contratar a mí unas cuantas horas. Me voy a poner estas de unas tres horas para programarme a mí mismo. Si no, les voy a enseñar un par de proyectos que yo tengo para programar que yo, son para mí. El primero que les voy a enseñar se llama basket o, o, o, o canasta. Canasta, me refiero yo, que pongo ahí mis herramientas que no son sé de mangas tirarlas y no tienen aún una herramienta que sea decente, con un nombre bonito. En basket, yo meto mis herramientas para automatizar las cosas que. que Necesito ser muy, muy seguido Triviales algunas, sí Pero me interesan a mí, ¿verdad? Tal vez a ustedes no les importe Algunas de estas que lo voy a mostrar Pero el punto es Que ustedes tengan... Las que ustedes necesiten. En basket, yo tengo ahorita herramientas para iconos. Les voy a mostrar esos iconos. Voy ahorita a ahorita. Si no, ahorita voy a ir a mi, a mi carpeta. Ve mi carpeta. Me gusta poner iconos por todos lados. Igual mi carpeta de folder. Tengo también iconos. Porque lo bueno de poner iconos en por todos lados es que cuando yo tengo una carpeta, sé en qué carpeta estoy. Lo voy a mostrar ahorita. Vean esta ¿Vean mi computadora. Estoy en la carpeta de programación. ¿Cómo tengo los de Animal Crossing? Estoy en la carpeta de, de fondos. Echi. Porque ahí están los fondos descarados. Aquí estoy en. Eh en mi, mi música porque tengo los videojuegos y acá estoy en proyectos porque tengo porque bola verdad como ven me gusta poner bien personalizado esto esto tarda tiempo toca hacer lo siguiente clic secundario propiedades vengo aquí a clic en el icono busco el icono selecciono el icono encuentro el icono y no es qué hueva y eso es algo que yo hago me, y lo hago verdad para el, para el sistema de folders que yo manejo con, con, con mi con mis compañeros para editar tengo una estructura de folders similar yo que tengo contenido tengo proyectos en cada proyecto tengo un folder para cada proyecto que hago de, de video en cada video tengo guión toma uno toma a toma b audio recursos render miniatura gif chat y esto no sé qué es que tengo un spam Creo que me leo un poco ahí y no cada uno tengo que hacer esto y me tocaría y si yo quisiera poner este icono en cada uno me tocaría a mí manualmente copiar y pegar y actualizarlo, ay qué hueva y no lo yo tengo un folder que está por ejemplo ese voy a copiarlo a un lado aquí fuera de mi, de mi folder principal para probar lo pego ahí y bueno, esto viene icono automatizado. Bueno, voy a hacer. Voy a crear un nuevo folder. Le voy a poner aquí pollo. Punto, voy a poner pollo. Ahí está pollo. Entro dentro del pollo. Si no, lo que hago yo es que pego un icono que se llama punto icono. porque no se vea oculto. Y tengo mi herramienta, se llama basket, que le mostré ahorita, ahora Le doy basket menos icono y automáticamente encuentra cada icono que esté dentro del folder y recursivamente busca y le pone ese icono a ese folder. Y puedo ejecutar en cualquier lugar de mi computadora eh, basket menos icono, menos i, y automáticamente empieza uno por uno a ver, y ahí ven todos los folders que está buscando él. Si no, ahorita automatizó todo esto y le puso icono a todo lo que se puede poner icono. Esa es una automatización que he hecho yo para mí, para mí mismo, porque lo que hago un montón de veces. Otra cosa que hago un montón de veces yo, y tal vez ustedes hagan cuando es un proyecto para un cliente, copiar el proyecto base. Aquí tengo yo proyecto base y copiar artículo base, que lo que hace es buscar dentro de mi proyecto dónde está. Yo vengo también en mi consola, voy a irme ahorita a la carpeta apoyo que hemos estado trabajando ahorita, le doy back menos P y le pongo proyecto con dev. Le doy enter. Y él me crea el folder y pone toda la información que yo necesito. Y si entro ahorita aquí, le doy Nemo, punto. Ahí me creó el folder con la estructura que yo necesito. Ya automaticé eso también. Y así tengo pequeñas automatizaciones que yo necesito cada rato. Digamos, tengo un comando para automatizar, convertir los videos a 60 frames por segundo. Y también tengo una automatización que se me había olvidado que le había creado. Que es para crear gráfica suma 7 y suma 30. Les voy, a, les voy a mostrar un análisis avanzado de YouTube que yo he creado que nadie más lo hace, que estoy seguro. Ahorita... Cuando uno ve información o análisis de datos es difícil poder tomar decisiones y el canal de YouTube, como cualquier lugar, es un lugar que yo gano y gano algo. En este caso, mis monedas son o las vistas o el tiempo que la gente está viendo. Y si yo veo esta información con un periodo de tiempo para tomar una decisión, digamos, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? Es una pregunta que mi cliente me puede hacer. Como en este momento, yo soy mi cliente, yo quiero automatizar lo que yo hago. Como les digo yo, yo creo video, ¿Cómo automatizo esto? Aquí pueden ver la gráfica, ¿verdad? Esta gráfica en YouTube te deja descargarla. No, yo puedo ir, descargar la gráfica, voy a entrar, voy a descomprimir esto. no, voy a hacer basket menos gráfica y le voy a pasar el archivo. ¿Ven ahí? Basket menos G, doy Enter. Porque no me explota esta cosa, no me conecta. Ahí Tengo un sistema que me ayuda a mí mismo para poder tomar mejores decisiones. Lo que voy a hacer aquí es suma 7 y suma 30, que son dos análisis estadísticos que te ayudan a hacer esto suma 7 y suma 30 lo pude hacer yo en LibreOffice en en Excel. Suma 30 y suma 7 sería como hacer un análisis de que tú vendes pescado. Cada día vendes un pez. Y para poder ver, un día vendes 30 peces y solo un día en esa semana vendiste un pescado cada otro día. La otra semana vendes todos los días 4 peces al día. Como humanos, nuestro cerebro de monito va a creer, "Ah, me fue mejor la semana que vendí 80." Pero si hacemos un análisis realmente correcto, va a darte cuenta que te fue mejor la semana que solo vendiste 4 todos los días. Para sirve este tipo de análisis y como ven, yo automatizado se crean automáticamente prácticamente ellos para poder yo estudiarlos matemáticamente y puedo tomar decisiones. Quiero quedar más claro con este punto porque dicen ustedes, chivos solo para unas cuantas cosas pequeñas. Si ustedes desarrollan código, posiblemente hagan muchas cosas repetidas que mostré explicado hace un rato. En mi caso, yo cada vez que tengo que subir un vídeo, tengo que poner su descripción, tengo que poner el título, tengo que poner un montón de cosas. Si no, lo que hago en mi caso, yo tengo que la descripción de YouTube la tengo automatizada, que tal vez en algún lado se lo he mostrado a ustedes, que es esto de acá, que todas las descripciones de YouTube se generan automáticamente y aquí tengo todo la descripción de YouTube. Y cada descripción agarra este texto y lo genera. Incluso sería una muy buena idea. Voy a mostrar en vivo cómo funciona esto. Voy a, voy a cambiar todo mi canal de YouTube ahorita. Espero que no explote. Vamos ahorita a... Como le mencioné, yo cambié el nombre del canal, ¿verdad? Mucha gente va a decir, ¿y este canal de quién es? No lo conozco. Qué random, ¿verdad? Voy a poner en la descripción de todos los videos de YouTube, de todo mi canal, el video este. Tengo más de 250 videos. ¿Cuánto tiempo me tardará hacer eso? Si no, ustedes piensen ahorita en un momento ¿Qué es lo que hacen ustedes que hacen perder su tiempo? Puede ser copiar y pegar el link de algo. Puede ser que les tienen que saludar a un su amigo. Hay un montón de cosas. Y no lo voy a poner ahorita. Ven mi pantalla. Voy a hacerlo en vivo para que vean que si sí hago. Pegue el link ahí. Voy a poner. Tenemos que hablar. Voy a poner esto. Y si ven esto aquí ahorita, vamos a entrar a un video para mostrar. Entren a un video de mi canal ahorita si quieren. Y voy, para que vean que no está el link ahorita ahí abajo. Voy a entrar en este, este. Me voy a ir a. No sé. Voy pues a para que cargue ahí. Entonces voy a pausar mi video porque no me gusta verlo yo mismo. Y la descripción no me carga. Hoy que quiero mostrar hasta de un canal me carga. Si no, ahí pueden ver Si no, ahorita ven que la, aquí en la descripción no aparece ese link, ¿verdad? No aparece, perfecto, no aparece Todo vimos que no aparece Ahora, voy a ir yo, a, voy a agregar eso Voy a editar este archivo, lo llamar publicidad Voy a salvar, voy a ir a, al gat al, al, al, al canal de aquí Voy a poner mi YouTube, ahí mi, ven mi comando Doy Enter y ahí están actualizando video por video, uno por uno. De, mis 250, de todos los videos que tengo yo en mi canal, va a ir uno por uno agregando ese link. Y el día de mañana, el día de lunes, puedo quitar eso. Si no, ahora, como yo, yo soy mi propio cliente, puedo tomarme ese tiempo. Bro. No sé qué hacen ustedes, qué hacen en sus día a día, qué programan, qué trabajan, que podrían automatizar. Hay tantas cosas que podemos automatizar que podemos automatizar a ustedes. La última cosa que les voy a enseñar que yo he automatizado. Pues, Levantate solar, mientras sigue el, el, el, el bot aquí trabajando y subiendo, yo les voy a mostrar que están todas actualizadas y también cuántas se actualizaron ven acá, yo tengo este que es el string deck, ¿verdad? el string deck está para Windows, como yo lo he mencionado un par de veces, este cosa no está para Linux Y yo tengo aquí mi respuesta automática, me disculpo por los que me ven en YouTube, pero tomo, a esta altura creo que se dan cuenta cualquier persona les doy clic acá y tengo respuestas para cuando respondo en YouTube automáticamente, porque hay respuestas que hay cosas que ya que ya he explicado, si, no, si yo necesitara responderle a alguien algo que ya necesitaba lo primero responder a mí acá, para acá tengo aquí, lo va. si no sé cómo responderle, le pongo ahí, si quieres ayuda si quieres una ayuda ahí te respondo y también tengo respuestas como, si alguien me pregunta dónde está el código el código está en la descripción gente, si no solo presiono este botón y tengo respuestas automáticas, también tengo mis links a la mano, como si dieron no cuenta les pasé el link del bot Les tengo aquí mi, mis redes sociales para pasar todas a la mano, tengo también las series a la mano, así si alguien me pregunta de Arduino o alguna cosa, se la tiro una Cara, porque ya tengo publicado o eso. Hay que optimizar. ¿Y ¿Qué puedo hacer yo? Pues tener los links en sitios web fáciles de utilizar. No tengo un gato, chivo. Hay otra forma de hacerlo. Una que utilizo yo se llama Notion. Notion es un sitio web que te permite tener tus cosas. Y yo también tengo ahí mis links que es lo que más utilizo para algunas cosas que no tengo ahorita en el gato porque son demasiadas y voy borrando, agregándola. Les voy a mostrar dos de mis páginas que tengo que son muy útiles. En mi caso. Ah, me he dado cuenta tristemente que los emojis son una gran herramienta para que la gente haga clic en tus publicaciones Pero yo no me acepto los emojis, ni tengo ni idea cómo sacarlos Porque tengo como cuatro páginas para poder sacar emojis y poder ver cuáles están disponibles También tengo páginas para poder, con los colores, para buscar GIF Porque como se han dado cuenta, cuando uno publica un GIF es mucho más fácil poder que se encuentre la gente También tengo para probar las miniaturas para cuando subo miniaturas y también tengo mi banco de página web, para cuando necesito imágenes, fondos, videos, tengo una lista de todos los lugares donde yo puedo piratear y cuáles son de pago y cuáles son gratis. Si no, pueden tener su información o sus links más utilizados en Notion o en otros lugares para poder pegar la respuesta. Pero piensen ahorita, son programadores, ¿cómo sería si ustedes fueran clientes suyos? Si yo fuera mi cliente, ¿qué, qué me Hablemos, hacer? pero no sean chavacanes. Yo sé que todos son ingenieros bien portados acá, los que están leyendo y viendo este video. Vamos a hablar de desnudos Específicamente de Git What? Un Git desnudo? Cómo desnudas es, es un código? La cosa es que todos estamos programando Todos desarrollamos Nuestra computadora es muy importante para nosotros Si yo le doy mi máquina dev, Supondría que va a valer un montón No va a saber dónde están sus configuraciones si hace Visual Studio Code va a haber un montón de fondos bien feos. Si, si yo usara la máquina de, de Android, que supongo que también usa Linux, tuviera una mala experiencia porque no sé dónde están sus archivos. Tus configuraciones. Las configuraciones de tu computadora tienen un valor para quién? Para ti. Para nadie más le tiene un valor. Pero es el tiempo que te configurando, configurándolo, poniendo los fondos, configurando los programas para que hagan como tú quieres. Si volvés a instalar la computadora, la perdés, la modificás. Comprar una nueva, es tiempo perdido. Incluso si, si alguien llega a tu primo, tu hermanito, tu cuñado, tu novia, ah, y te configura la máquina, va a ser muy doloroso volver a configurarlo. Más que no, ni te acordás que hiciste. ¿Qué de, ¿Cómo es que tenía configurado el Visual Studio Code para que modificara bien una cosa? Ah, Si no, la solución es muy simple. Usar un git desnudo. Bueno, si sí, la mala... Que estamos hablando, seguimos, sí, empezamos y no empezamos nada Un git desnudo o un git metal o git bare o sin nada Es un, re, un repositorio que no es para guardar un proyecto o un código Es para guardar tu configuración de tu sistema operativo Desnudo viene de la traducción directa del de, de, de, de sistema Si no, yo tengo mi git desnudo como... Eh, también, bueno, creo que ahorita pueden ver esto Vamos a ver, vamos a ver para acá tengo dos computadoras. Esta de acá es mi escritorio. Voy a sacar esto. Ahí pueden ver a Dev y a ustedes también. Esa es mi, mi, defto, mi desktop, que es esta. Y tengo mi laptop ya tirada, que es esta, que es mi laptop. Yo la uso con mi phone de la computadora, pero son dos. Por lo cual, ¿te imagino tener que configurar esto? Digamos, aprendo algo nuevo y me toca copiar en la primera y copiar una la segunda. Cada vez que quiero hacer eso. Muy mala idea. Y como dije yo, yo soy mi propio cliente. Pero, ¿cómo puedo hacer también pegando en el futuro? Yo como uso Linux, reactualizo y vuelvo a instalar un montón de veces en mi computadora. Porque hay nuevas cosas, quiero probar nuevo Linux. Pero no lo hago, ¿por qué? Por volver a instalar todo de nuevo. ¡Qué hueva! Da un gran cansancio. Si no, usamos un git desnudo. Les voy a mostrar cómo se usa eso. No voy a explicar cómo se configura porque un solo es changue. Haré un video de eso también. Y no solamente para Linux. También fue una para Windows. Para ser exacto, vamos a guardar los docfiles. Docfiles se le dicen en los archivos ocultos, sistema operativo en Linux, si están en Linux pueden ir ahorita para allá, abran su computadora, abran los archivos ocultos, que es .config en mi caso, vamos a poner .config, y ven acá que aquí está .config, .debug, punto frixing. Estas son las configuraciones de frixing. Son las configuraciones. Yo te que también Android por acá. De cinnamon, o está Android? Yo, yo desarrollo también en Android porque lo vi por acá. Aquí está. Las configuraciones de Android. Mira que si ustedes configuran su compilador de Android de una manera, pueden guardarla. para cuando vuelvan a instalar su Windows o su Linux, no vuelvan a hacerlo. Hoy tienen dos computadoras, digamos, una en la casa y una en la oficina. tengan las mismas configuraciones. Ahora, estas configuraciones yo, digamos, aquí está mi, docf, mi config. Aquí tengo todo mi configuración de mi Linux, ¿verdad? Aquí puedo entrar yo a mi BashRC. ¿Dónde está voy a abrir ahorita una configuración en Linux que es muy importante, que es el Bash RC. No, el, el Bash Alias. Yo tengo un montón de comandos, que creo que Juan me lo ha pirateado algunos. <ríe> Se lo voy a pasar también ahorita a ustedes para que lo puedan hacer. Aquí tengo mis comandos que más uso. En vez de hacer CD... Punto punto, ¿Qué haces esto? O Se da punto a punto para subir un directorio. solo lo pongo punto a punto. Es un Alex que yo he creado. No, en toda mi computadora, estos comandos están en todos mis lados. También tengo aquí mis comandos básicos de Git y también tengo mis comandos para bajar de cosas de YouTube. Aquí tengo para bajar solamente el audio, para bajar MP3, para bajar MP4, para bajar solamente la miniatura y para bajar el mejor video posible y el mejor audio posible. También tengo para que la computadora me dé información y todas estas cosas son configuraciones que yo necesito y que cuando vuelva a instalarla, me gustaría tenerla. Si no, en vez de usar Git status, que es lo que haríamos es un... un, un un tutorial normal Di espérate los nervios los nervios me dice que si sí hay un repositorio mira le doy config pleca status y me dice que todos todo los archivos los he modificado y que los puedo versionar he creado un git especial solo para mi git desnudo y le he dicho yo que mi git es otro git dentro de un git voy a abrirlo ahorita para que lo vean cómo se ve ah ¿Cómo se llama? Bueno, el problema es hacer un backup que no queremos hacer backup de todo el sistema operativo. Y si lo puedes hacer, tú quieres hacer backup de tus configuraciones que son las más importantes que múltiples computadoras las puedes tener porque a veces tú querés empezar desde cero pero no desde cero realmente quieres borrar todo tu Windows pero querés guardar digamos tu configuración de tu fondo las configuraciones de, de OBS las configuraciones de Discord las configuraciones de cosas no sé cosa todos los programas que tú usas todos usan lo mismo todos guardan en archivos sus configuraciones y tú las puedes guardar qué bueno, está buena esa música aquí pueden ver que he creado un alias dicho yo mira que usar este folder como un git dentro de un git dentro de un git de ese folder no hay nada porque es un git desnudo mi computadora es el git mi computadora es el repositorio, pero lo estoy usando a nivel global. Voy a mostrarles ahorita mi folder donde tengo mi kit desnudo, que es este y les voy a y aquí están todos mis, cosas, digamos, de mi Android, mi, de mi Arduino, de mi Atom, que es el editor que usaba antes. Hoy uso Visual Studio Code porque te empezando a versionar mis de Visual Studio Code y otros programas que también uso. Y no, cuando venga a mi siguiente computadora, todo tengo que clonar es. Este. Y como yo sé qué configuración estoy guardando, puedo también ¿Sabes alguien que te quede bueno que también tú configures? No, ¿No has pensado? OBS, man OBS es un dolor configurarlo Y si borras tu computadora, lo puedes perder de nuevo Si no, yo también versiono OBS Y como lo tengo versionando, puedo también regresar al pasado Digamos, jodí mi OBS Modifiqué lo que no quería, borré una escena Por como es Git Por regresar también el pasado de mis configuraciones Tal vez lo consideren algo, algo trivial o algo... ¿Qué voy a querer un servidor desnudo? Tienen todo el tiempo que usted tenga que configurar cada programa Estoy seguro que si empiezan a versionar su propio sistema, les va a ayudar un montón bueno, yo creo que ya voy muriendo, ya me voy ganando sin voz también. Tanta paja. <risa> Si buscan en, en Windows a uh, app, ese es el folder donde están Incluso pueden ir a ver ahí Y ahí van a encontrar de su Visual Studio Code De su Discord Y pueden ver las configuraciones de sus programas Y pueden también uh, utilizarlas para poder gitearlas Ahí darían el git en su caso, el git desnudo En caso de Linux, usamos el folder base para poder hacerlo Y también se puede hacer lo mismo un git desnudo en MacBerry. Incluso pueden tener un git desnudo que se configure Depende cuál Windows o Linux se tengan y que, se, y que tengan la misma configuración Tanto en su Windows como en su Linux Las posibilidades son muy altas con un git desnudo Recomiendo que lo vean. Ahí te he mandado algo interno, no sé si lo puedes chequear. ¿Dónde? una de las primeras Mira tu inbox, mira tu inbox. ¿Cuáles son todos los inbox? No, ahí, pues ahí, ahí, Ah, es que tengo como 50 inbox. Más te voy a mandar respuesta, no acepto mensajes internos, solo por servidor de Dárselo. A ver. No, ahí... <risa> y este sí. es el certificado, el certificado por el día de hoy, por el evento del día de hoy. Excelente evento, de verdad que... A ver, aplausos, los aplausos. La verdad que muy agradecido contigo. Esa ha sido un, una magistral, pero una excelente entrevista tal cual. Más que una entrevista creo que acá nos has dado cat, chepe. Los chicos saben cómo es el formato y por ahí nos hemos ido más a, a que nos dirijas que a como suele ser usual de esto. O sea, no quería entregarte esto de parte de aquí, de, de los chicos también del staff que junto a ellos hemos hecho. Está José, está Victoria, Selmar, está José, está él. Están está diferentes muchachos todos. Aquí siempre apoyando a la comunidad, avanzando y todo ello. Y pues de verdad espero que te, te, te, te haya gustado mucho este pequeño presente por ahí, este no. detalle. No sé si lo puedes ver de nuevo para bueno muéstranlo, como para que es que lo estaba guardando para respaldarlo, pero no me acuerdo dónde tengo la carpetas de diploma. <risa> Bueno, un certificado una apreciación para Chepe Carlos y ahí ya el nominado José Carlos García por, este, este por el, la magistral charla de 7 tips que todo debe tener, que necesitas. Y como siempre, disculpen por el spam, uno, como si, dice Deb, de antemano gracias por el apoyo, ha sido muy genial por estar con ustedes este día, ha sido cool. Lo único que me da hueva, lo triste que me da que no me puedo poner de pie, si mi, mi mesa se me quebró. Pero espero que podamos hacer lo más interesante y divertido esto. Sé que estoy un poquito exagerado, pero la idea es que ustedes puedan aprender y que sientan más amigable que lo que intentamos en la comunidad. Suscríbanse al canal, no saben cuánto ayuda, porque el problema que tengo ahorita es que tengo un montón de vistas, pero como las suscripciones no son tantas, me, me cuesta conseguir que las compañías quieran gastar o invertir para poder hacer publicidad y todas cosas. Segundo punto, si ustedes desean apoyar y dicen, me gustaría apoyar de otra manera, recuerden que no es obligatorio, pueden donar un café, como uno de Starbucks, uno que... Pueden algún café a su esquina, nos mandan un café digital a, Y nosotros vamos a tomarlo para poder seguir programando y haciendo videos Todo lo que ven acá y te haga videos, le ponemos un montón de amor Si alguien está interesado, les pongo ahí, buy me a coffee Ahí, noche de pega café y, y, si, y una cosa así, si, si es que donan, si es que lo desean, no ocupan hacerlo Pongan qué quiere que haga videos, porque así puedo usar la justificación Ellos me pidieron en mi QTT, ahí está el video Porque todos dicen, che, pega el video que... Yo? Si alguien dona, tengo más posibilidades de hacerlo, gente. T tengo que ir a pelear con un relay. Esa última, última donación que me hicieron. Y este dinero me cae en mi tarjeta de crédito, en mi PayPal, para poder yo, tanto pagarle a Juan por su trabajo, de antemano gracias a Juan, y poder invertir para crear más videos. Es para ustedes el, el dinero. De mando gracias. O si no, solo suscríbanse. No tienen idea cuánto me ayuda que se suscriban.